Buenos días, aquí estamos para revisar a Lunita, tenía aquí debajo, espera que Espérame, pegarlo, ¿vale? que te lo vale. aquí que hay un tercer párpado, ¿Qué? tenía como una masita que estaba creciendo y la mayoría de las veces es un carcinoma de células escamosas, que es un tumor muy invasivo y antes de que empiece a crecer, porque deforma luego la cara, el ojo y son muy agresivos, pues hemos aprovechado con la salmóloga y se lo hemos quitado ya. Y hemos venido a revisarla. O sea, bastante bien. Un poquito de lágrima. Ellos le están dando colirios, antiinflamatorios y antibióticos. Y. De ah, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira. No, ya no tengo más zanahoria. Solo nos queda una zanahoria. ¿Qué te la has comido? Mmm. Sí. <risa>